Esta es la resolución del ejercicio número 16. El objetivo era realizar una función para cargar los datos de una persona en una estructura. Para ello se debe definir una estructura con los campos nombre, edad y DNI. La función tendrá el siguiente prototipo. La función deberá devolver un 1 si los datos ingresados son correctos y un 0 si no lo son. Hacer otra función que reciba un puntero a la estructura e imprima por pantalla los datos. Con el prototipo que vemos ahí de printPerson. Escribir un programa para probar las funciones. Bien. Bueno, lo primero que hacemos es construir la estructura con los campos name, age y id. Los campos name y id van a ser cadena de caracteres de 32 posiciones como máximo y la edad va a ser un entero. Comenzamos analizando la función que cargaría los datos de esta persona recibimos la estructura como un puntero recibimos la referencia de una estructura de ese tipo y lo primero que hacemos es llamar a la función getString que es parte de nuestra biblioteca utn.h eh, la cual recibe un mensaje que se va a imprimir por pantalla y recibe un array de chars o una cadena de caracteres es decir, recibe el puntero a la cadena de caracteres, donde se va a cargar lo que el usuario ingresa. Es por eso que, eh, en este caso, lo que le estamos pasando a getString como segundo argumento es el campo name de la estructura. Pero como la, como la variable pPerson es un puntero a la estructura, para acceder al campo name necesitamos usar el operador flecha. Es por eso que cuando escribimos pepperson flecha name, estamos haciendo referencia a la posición de memoria donde comienza el array que se llama name, que es de 32 lugares y que está dentro de la estructura que estamos pasando por referencia a esta función. Analizamos qué hace getString por dentro, vamos a utn.c y ahí podemos ver que getString simplemente tiene un printf que imprime el mensaje que se recibe como argumento. Y luego un scanf en donde se pasa como argumento esa variable input que en nuestro caso era el array del campo name de la estructura que pasamos como argumento. Volviendo a la función, luego de pedir el nombre, eh, pedimos la edad también utilizamos getInt que es parte de la biblioteca utn.c o .h getInt nos va a devolver eh, el número que ingresó el usuario y en este caso lo estamos guardando en el campo age de la estructura que recibimos como argumento una vez más como la estructura es un puntero para acceder al campo utilizamos el operador flecha en este caso en particular estamos eh, validando que la edad sea eh, mayor a 0 y menor a 100, de caso contrario devolvemos un 0 y salimos de la función. En el caso de que la edad sea correcta, vamos a ejecutar una vez más una función que es parte de la biblioteca utn.h, que en este caso es getStringNumeros, que además de eh, permitir al usuario ingresar un string, luego valida que el string sea numérico. Al igual que antes, esta función recibe dos argumentos, los mismos que getString, un mensaje a ser impreso y un puntero a una red de charts donde se va a grabar lo que el usuario ingresa. Si analizamos en la biblioteca qué es lo que tiene getStringNumeros adentro, simplemente utiliza la función getString que ya existe y luego llama a la función es numérico pasándole la cadena de caracteres auxiliar donde se guardó lo que el usuario ingresó. En el caso de que lo que el usuario haya ingresado sea numérico, vamos a copiar la cadena de caracteres almacenada en aux a el array input que es el que recibimos como argumento y vamos a devolver un 1. En el caso contrario devolvemos un 0. Es decir que si esta función sale en forma correcta, va a devolver un 1 y no va a entrar al if que hace que devuelva un 0 en loadPerson. Con respecto a la función que imprime los datos, también recibimos la estructura por referencia, es decir, como un puntero. Y una vez más para acceder a los campos, en este caso para ser impresos, utilizamos el operador flecha sobre la variable que es un puntero a la estructura para probar el ejemplo escribimos en nuestro main simplemente la definición de una estructura del tipo sperson definimos la variable p para llamar a loadPerson utilizamos ampersand porque tenemos que pasar la dirección de memoria donde está esta variable que es una estructura y en el caso de que sea correcto Llamamos a printPerson y también pasamos una vez más a P para pasar por referencia la variable que queremos imprimir. Compilamos el programa y lo probamos. Ingresamos un nombre, por ejemplo, Juan, una edad de 33 y un TNI, 3327, 3107 nos dice datos correctos y imprimimos los valores